Hola chicas, estos son los perfumes que tienen el, la misma presentación, pero diferentes aromas. Este perfume de la línea Distinción, te, el nombre es Nicole, Tulipán Negro, Tamara y Dolce. Los códigos están aquí a la par. Si ustedes quieren el desodorante de la misma aroma, están aquí a la par. Así que esta fragancia es de la línea Distinción pero cada una son diferentes aromas, así que en sus pedidos pueden pedir eh, muestras para tener una de cada uno. De la línea Vivace, ustedes van a encontrar, esta es Vivace para Dama, ustedes van a encontrar que hay dos eh, aromas, Joy y Sharon, los códigos de cada una y el código para ordenar los rolones. Así que recuerden, la línea Vivace para Dama trae dos fragancias, Joy y Sharon, entonces, bueno, tenemos la línea sentimiento, recuerden, este es el nombre de la colección, sentimiento, esta tiene cuatro aromas, romance, anubis, lumina y giselle códigos para ordenarlo y los códigos para el rolón, así que aquí dice desodorante, aquí dice fragancia cuando vean en su catálogo vean, este es el perfume las, las personas le dicen, bueno yo quiero este perfume, pero usted pregunta, ¿qué aroma quiere? Romance, Anubi, Lumina o Gisela, así que recuerden en esta colección para que su cliente pueda estar eh, segura de la fragancia que está escogiendo la colección sensual. esta es la presentación pero ustedes van a elegir cuatro fragancias, sexy, pasión, chica mala y seducción. Así que código y desodorante, aroma de la fragancia y los desodorantes. Así que ya saben, la colección se llama sensual para Damas. Okay, vamos a continuar para que ustedes puedan eh, aprender a distinguir las fragancias. La línea de distinción para caballero trae tres aromas, Alexis, Winner e Imperial, códigos para la fragancia, códigos para los desodorantes, recuerden la colección se llama Distinction para Caballero, para, eh, también para Caballero tenemos la línea Vivace y Vivace viene en tres, viene Vivaldi, Aqua y Greco, así que aquí están los códigos para la fragancia y los códigos para los desodorantes. Tenemos la línea Sentimiento, tenemos cuatro diferentes aromas para Caballero, Alan, Porto, Eros y Remembrance. Como les digo, Fragancia y Desodorante, así que así va a ser fácil vender que ustedes conozcan las colecciones, este Sentimiento para Caballero. Y tenemos la línea Sensual para Caballero, que vienen cuatro aromas, Oliver, Million, eh, Enigma, y eh, Amadeus, así que son cuatro las fragancias, son cuatro los desodorantes, así que ustedes van a poder vender muchísimo, entre más muestran, más van a ganar. Así que eso es todo lo que les quería mostrar en este corto video, espero que les haya gustado, si tienen alguna sugerencia, por favor coméntenla.